Dices adiós Por fin veo tus ojos tan fríos Solo queda lo que murió Estoy yo con tus recuerdos vacíos Para ser sincero Al principio me dolieron Esos comentarios de terceros Tan certeros a todo Le puse un pero Y ahora lo único que quiero Es estar solo y lo prefiero Antes que algún pasajero Pero espero que esto un día te suceda, solo esperas el mejor pastor para que tú te vendas Aunque no me comprendas, llegará quien te la aplique No te expliques ni te justifiques con un simple y que, Después de eso solo quiero olvidarte No digas que, ¿quién soy yo para juzgarte? Lo soy pues te conozco porque me trataste a palos Lo bueno de ti fui yo y tú de mi vida lo malo Pero si hay alguien más culpable que tú es eso Y yo no me llamabas si fui yo quien se cayó Por aferrarme a ti tan pronto esto se destruyó Y por tratar de levantarte fui yo quien cayó y ya no quiero saber Lo que ha sido de tu vida La verdad murió ayer Por tus mentiras escondidas Ahora cargaré tu cruz Y no miraré atrás Pues tení ser Solo quiero dejar todo en claro y luego irme de aquí para no entrar en tu juego. De estrés llantos, entre pactos, gritos, cantos y canciones. Para ti no valgo tanto, ya dudo que reflexiones puedo sonarte dolido. Y sé que es indiscutible tus errores y chantajes. Quise hacerlos invisibles. Me hiciste miserable y quisiste verme triste. Llámame dolido, pero sabes lo que hiciste, el peor de mis errores. Amarte a muerte, lo que no me esperaba lo tuve. Al conocerte, no quiero verte. Jamás ya tuve suficiente. Dijiste ser especial, pero no fuiste diferente. Quiero hacerte saber que lo nuestro es. Ya se fue, prometiste y prometiste. Pero cuando lo cumpliste, se quedó en el ayer. Y no pienso retroceder. Intenté luchar por algo que ya no existe. Y ahora que me dices adiós, por fin veo tus ojos tan fríos. Solo queda lo que murió. Estoy yo con tus recuerdos vacíos es que tenías que ser tú ¿Quién se quedaría contigo? Pero tuviste que ser tú ¿Quién mató lo que vivimos? Y ya no quiero saber Lo que he sido de